Dear father, dear mother, period. This is to let you know a little bit about what I can do with your son or with your daughter, period. He or she can take a book or can he or she can read anything which is on the computer. While he or she is reading, for example, I'm going to take one of these examples, which is in one of their books here. I'm going to talk about the Monkey Buffet Festival, which is written here. There is something very interesting about this food festival. It is not for people. It's for monkeys. In Lobby, Thailand, people bring all kinds of different fruits and leave them out for the monkeys to eat. They bring pineapples, apples, mangoes, and bananas, of course, period. It is the people's way to, of saying thank you to the, for, to the monkeys, period. That's because tourists come to see the monkeys, and that helps the people's business. Isn't it cool? Isn't that cool? Observe this. I, I am speaking right now to you. I'm going to stop recording this by clicking here. can everything everything Querido padre, querida madre. Esto es para dejarte saber un poco de lo que puedo hacer con tu canción con tu hija. Él o ella puede tomar un libro o puede leer cualquier cosa que esté en la computadora mientras lee. Voy a tomar uno de estos ejemplos que está en uno de sus libros. Aquí voy a hablar sobre el Monkey Buffet Festival que está escrito aquí. Hay algo muy interesante sobre este festival de comida. No es para personas, es para monos. La gente de la isla Kiri trae todo tipo de frutas diferentes y las deja afuera para que los monos coman piñas, manzanas, mangos y plátanos, por supuesto. Es la forma de dar las gracias al teléfono a los monkeys. Eso es porque los turistas vienen a ver los monos y eso ayuda al negocio de la gente, ¿no es genial? ¿No es genial? Te estoy hablando ahora mismo. Voy a dejar de grabar esto. Ok, como pueden ver, yo me equivoqué aquí cuando, por ejemplo, aquí escribí canción en lugar de hijo. Le quito la G porque pronuncié mal. Son en lugar de song. Song. ¿Eh? Le quito la G y mira que cambia por hijo. ¿eh? Miren lo que puedo hacer con su hijo o con su hija. Pues, pues también hubo otro error por aquí, no sé, para que la gente coma o algo así. No sé qué fue. A teléfonos Los teléfonos no, teléfono no tienen que ver nada con esto. ¿eh? <ríe> Eso fue un error mío. Es la forma de dar las gracias. A los monos. Fue que me detuve un poco. Uh, mmm, aquí cuando me detengo un poco, a propósito, yo... Mmm, Cometí otro error aquí. Vamos a ver dónde es que están los teléfonos aquí. Aquí está. Mm. Eh, esto dice aquí. Um, it is a way of saying thank you to the, to the monkeys. Yo no sé por qué me salió aquí la palabra um, teléfono. Vamos a quitarla. Es una forma de darle las gracias a los monos. <ríe> y en la palabra teléfono no sé por qué salió. ya. Y monkeys está como que mal escrito. Monkeys se escribe así. eh. Monkey se escribe con I, aquí. De esta forma quedan los monos aquí. ¿Ya ven? Entonces, así podemos corregir nuestros errores. ¿Ya? Había otro error por allí que había visto yo, no sé qué fue. Pero bueno, lo importante es que tenemos un error y lo corregimos. Y entonces pues, pongo al estudiante. Ah, este fue este? Yo dije Lapsbury. Lopsbury es una isla que queda por allá por Tailandia. Escribe Lobsbury. Um, y bueno, tal vez lo hice mal, pero no hay problema. Mira, aquí está la traducción y el alumno se puede dar cuenta de que todo lo que dice acá queda grabado acá. ¿Okay? Dear father, dear mother, this is to let you know a little bit about what I can do with you. Bueno, detengo la grabación aquí porque no, no es mis pretensiones el que vayas a decirles todo lo que está acá. Para la grabación. Y nos vemos, que tengan un feliz día y espero que registren, que inscriban. A propósito, estoy pensando también en tener clubes de conversación los días sábados con los niños. Con todos juntos, todas las secciones, para que sea más apasionado y juguemos Kahoot los días sábados. Esto es una que, algo que tengo en mi idea. Bueno, que todo vaya bonito, que tengan un bonito día y espero que sigan confiando en mí. Bye, bye. Es mejor que esto que gastar en en ¿cómo es? diversity, <ríe> diversity. Bueno, eh, yo he visto padres que gastan más de más de 200 y 300 pesos un sábado, ¿eh? Llevando al niño a brincar, a saltar, a jugar con jueguitos de video. Miren, con esto no me van a pagar más de 50 pesos por un sábado que disfrute su hijo jugando conmigo y aprendiendo. Eso es una buena razón y la mejor es que antes de que termine la secundaria ya hablará inglés como un, más que un universitario. ¿eh? Cuando vaya a terminar la prepa ya lo van a recibir en Estados Unidos o en Canadá, <ríe> con los brazos abiertos, sin necesidad de hacer el TOEFL ni siquiera. ¿eh? Yo que se lo digo. Bueno, que tengan bonito día. Bye, bye.